Hoy vemos a los dioses nórdicos altos, musculosos, con cuerpos esculturales, pero esto es producto de la propaganda. Durante los siglos XVIII y XIX, se quería huir del clasicismo y recuperar las raíces de cada pueblo. Con los recientes descubrimientos de la edad poética y el cantar de los Nibelungos, los pueblos germánicos se vieron reflejados en los antiguos dioses de Islandia, pero no sabían cómo eran. Así que las representaciones se basaron en las esculturas grecorromanas. En torno al paso al siglo XX, en Alemania, se usaron políticamente las imágenes y nombres nórdicos como formas de rechazar lo extranjero tanto en propaganda como en productos. Esto estableció ampliamente su imagen como dioses rubios y guerreros musculosos e infatigables que se enfrentan a los malvados gigantes de otros reinos.